Ahora vamos a sumar desde Francia al periodista independiente de investigación, Alex Anfrunz. Eh, bienvenido a las pantallas de Telesur. Hola, muchas gracias por la invitación. Quisiéramos preguntarle, Venezuela siempre está en la mira internacional para ser criticada e incluso amenazada, pero tal cual parece que ahora la estrategia es invisibilizar las elecciones en el país. ¿Por qué ocultar este ejercicio democrático? Y precisamente usted lo decía en uno de sus artículos, la acción social en Venezuela no es una buena noticia para el mundo. En este caso, la democracia no es una buena noticia para el mundo. Sí, es muy curioso. Eh, en realidad hay dos visiones que encontramos en el mundo. El de las élites el de los medios privados, el de los imperios, y luego otra visión, el de los pueblos. Yo he tenido oportunidad de viajar un poco, he podido estar en Palestina, he podido estar en varios países europeos. La opinión de la gente es muy diferente del de los gobiernos, en particular, en, en, en, por ejemplo, en Europa. Eh, Venezuela se utiliza como un instrumento en cada proceso electoral en el mundo actualmente, en el Reino Unido, en Francia, en España. ¿Por qué? Se necesita eh, cultivar una idea de, de que no es posible una esperanza, de que no es posible un modelo alternativo, porque esos países en Europa están experimentando lo que ya América Latina experimentó en los años 80 y 90 bajo eh, las imposiciones del eh, FMI, eh, eh, destruyendo el sistema eh, de servicios públicos y lo que está sucediendo en Venezuela es realmente un ejemplo, es una lección para el mundo. Lo que estamos viendo en los últimos 18 años, 23 procesos electorales, actualmente estamos en el tercero en seis meses. No pueden explicarlo, no pueden explicarlo quienes atacan uh, en las editoriales eh, y en las televisiones eh, lo que está pasando, porque no entienden, no entienden el pueblo, no entienden que haya un pueblo movilizado inteligente, eh, políticamente consciente de sus derechos, de sus derechos sociales, mientras que en el, mundo, eh, en el mundo capitalista solo se nos habla de derechos individuales, solo se nos vende un sueño eh, completamente eh, fantasioso, que es el de que cada uno podría ser millonario y que cada uno podría tener eh, grandes coches y, y salarios de lujo. Es mentira. Es una gran mentira. Lo que tenemos en, en Europa es pobreza, es extrema pobreza en muchos lugares. Lo que tenemos es un pueblo desprovisto de las necesidades básicas más elementales. Entonces yo subrayo lo que está pasando en Venezuela es realmente algo que los pueblos del mundo perciben con un gran entusiasmo. Y es un entusiasmo contagioso, tal como yo lo veo cuando escucho los testimonios del pueblo venezolano movilizándose en esta jornada, eh, yo creo que la, la oligarquía, la derecha, eh, sus aliados en el extranjero subestiman una y otra vez la inteligencia y la madurez del pueblo de Venezuela, un pueblo que este año ha derrotado al fascismo, que está luchando contra las injerencias de todo tipo, eh, un gobierno que está, tiene un proyecto, tiene un proyecto eh, eh, socialista, un proyecto de construcción de otro mundo posible y realmente está demostrando que no es fácil construir otro mundo, pero está dando la batalla. Y esta batalla es muy importante y es seguida de manera muy atenta por todos los pueblos del mundo. No solo se trata de un país, también se trata de una visión regional, una visión bolivariana, con organismos como el ALBA, la CELAC, eh, Petrocaribe. Hay una solidaridad también que eh, se percibe muy fuerte. Y lo que estamos viendo hoy en día realmente es, yo lo digo, es, es emocionante desde el punto de vista de los pueblos del mundo. Eh, y creo que es importante estas elecciones para conseguir que se siga avanzando en la visión eh, de este proyecto y en particular hacia eh, lo que eh, Chávez, el comandante Chávez, habló de la ley orgánica de los consejos comunales. Y realmente a nivel municipal pienso que es muy interesante la visión que se ha estado eh, eh, desarrollando y creo que todavía hay cosas que eh, se pueden mejorar. Por eso las elecciones eh, son una oportunidad para avanzar hacia ese modelo de las eh, ciudades eh, comunales. ¿Y eh, cuál es el contramodelo El contramodelo es lo que hemos visto este año, eh, como desde una ciudad como eh, Chacao, pues la derecha venezolana ha realmente hecho un laboratorio de violencia y de odio. Entonces, pienso que eh, son un momento muy importante y yo las observo con, con, con mucho interés. Como usted lo decía, Venezuela se invisibiliza por esa demostración de que otro mundo es posible. Se invisibiliza la democracia venezolana. Eh, pues El país nunca se queda por fuera como tema recurrente a pesar de esto por los candidatos en otras elecciones en otros países. Un ejemplo de ellos sería Honduras. ¿Cómo ha sido utilizado el caso de Venezuela en estas elecciones y en las elecciones de otros países? ¿Cuál es la intención detrás de esta situación? Es un ejemplo muy interesante, porque lo que está pasando en Honduras es que en el mundo nadie realmente se está pronunciando a la altura que se debería respecto a la violación eh, de la democracia que existe en ese país, donde hemos tenido desde el golpe de estado contra manuel Zelaya hace ocho años tenemos actualmente un presidente que se cambió la, de manera ilegal la constitución para eh, mantenerse en el poder y que se ha dado un fraude electoral muy evidente con observadores eh, eh, electorales y también de derechos humanos que están denunciando lo que pasa y la reacción internacional no ha estado a la altura. Si esto hubiera pasado en un país como Venezuela, evidentemente, la reacción no hubiera sido la misma. Lo que está pasando en Honduras, con un estado de sitio, es decir, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el pueblo hondureño eh, solo tiene esa, esa parte de la jornada para, para hacer su vida y luego no puede salir, eh, cuando no se respeta el resultado de las elecciones en Honduras. ¿Cómo se puede eh, hacer esa doble vara de medir? Realmente pienso que la, la cuestión es que los pueblos eh, de nuestra América y los pueblos del mundo tienen que apoyar y hablar y denunciar lo que está pasando hoy en día, por ejemplo, en Honduras. Es muy importante porque eh, no se puede dejar avasallar la democracia de esa manera. La democracia es un momento efímero, ciertamente, pero eh, es un momento de gran trascendencia en lugares como Honduras en el cual un, el pueblo ha sufrido enormemente en los últimos años eh, el caso de Berta Cáceres eh, la militante por los derechos eh, ambientales eh, es el más conocido pero muchos eh, muchos militantes muchas personas han sido asesinadas en ese país y, y se, tanto en países como Honduras en México o en Colombia existen violaciones de derechos humanos eh, gravísimas eh, la situación de los periodistas eh, yo creo que tendríamos realmente desde estos países, no se puede pedir que tengan una, una visión diferente porque los países del norte responden, eh, los gobiernos responden a ciertos intereses, pero los pueblos sí, los pueblos deben construir lazos de solidaridad y tenemos realmente que apoyar eh, lo que está pasando, la visión eh, progresista y en particular lo que está pasando en Honduras con, con, uh, con esta este fraude electoral, eh, es algo que tenemos realmente que, que defender que se respeten los resultados legítimos y que el pueblo de Honduras necesita sus derechos y, y necesita poder construir un futuro mejor y, y que darle a sus hijos una oportunidad para el día de mañana. Gracias por ayudarnos a eh, interpretar, a, a revisar este tema a profundidad. Hasta luego. Muchas gracias.